El libro de Esther Capítulo 7 El rey y Amán fueron a la cena de la reina Esther En esta segunda cena, mientras bebían vino, el rey volvió a preguntar a Esther ¿Qué es lo que realmente pides, reina Esther? Se te dará ¿Qué quieres? Lo tendrás Tanto como la mitad de mi imperio la reina Esther respondió Si el rey me mira con buenos ojos y si le place a su majestad concederme la vida eso es lo que pido y la vida de mi pueblo eso es lo que pido porque mi pueblo y yo hemos sido vendidos para ser destruidos, asesinados y aniquilados Si solo hubiéramos sido vendidos como esclavos me habría callado, porque nuestro sufrimiento no habría justificado molestar al rey. El rey preguntó a la reina Esther, exigiendo saber, ¿Quién es este? ¿Dónde está el hombre que se ha atrevido a hacer esto? El hombre, el adversario, el enemigo, es este malvado Amán, respondió Esther. Amán tembló de terror ante el rey y la reina. El rey estaba furioso. Se levantó, dejando el vino, y salió al jardín del palacio. Amán se quedó para suplicar por su vida a la reina Esther, pues se dio cuenta de que el rey planeaba un mal fin para él. Cuando el rey regresó del jardín del palacio al comedor, Amán se había tirado en el sofá donde estaba la reina Esther. El rey gritó, ¿Acaso vas a violar a la reina aquí en el palacio, delante de mí? En cuanto el rey dijo esto, los sirvientes le cubrieron la cara a Amán. Entonces Arbona, uno de los eunucos que asistían al rey, dijo, Amán levantó un poste junto a la casa para Mardoqueo, aquel cuyo informe salvó la vida del rey. El poste tiene 50 codos de altura. Empaladlo en él, ordenó el rey. Así que empalaron a Amán en el poste que había colocado para Mardoqueo. Entonces se calmó la ira del rey.